Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Keep Coding. Me presento, soy Mai y el día de hoy estaré acompañándolos en este nuevo webinar. Mientras se siguen uniendo más personas, les cuento que en Keep Coding Tech School somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos diferentes tipos de bootcamps como programación desde cero, desarrollo web, big data, DevOps y cloud computing. También tenemos en ciberseguridad, marketing digital y nuestro máster en tecnología. Tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren tener más información de estas otras opciones de formación, no duden en visitar nuestra página web. Hoy nos acompaña Alberto Vara, él es Senior Software Engineer en HDF Security y también profesor de Python en Keep Coding. Adelante. Buenas, pues bueno, muchas gracias por, por invitarme a dar el webinar. Y nada, nada eh, os voy a compartir pantalla y empezamos. Un segundo. A ver. Vale, a ver, creo que ya está. Sí, se puede ver. Vale, perfecto. A ver. Vale. Pues bueno, eh, bienvenido a esta charla de Python, de, de Python con performance. Eh, bueno, yo me presento, soy Alberto Vara, como han dicho, ahora soy software engineer y bueno, he ido haciendo muchas cosas a lo largo de mi vida y bueno, básicamente pues eso, llevo muchos años programando y bueno, pues en todos estos años algo he aprendido y así que pues quiero transmitiros un poquito pues algo de todo esto que he visto. La motivación de este webinar, pues bueno, básicamente eh, yo siempre que he dado alguna charla. Basic, eh, me gusta básicamente, pues alguna cosa que he ido cometiendo, que haciendo, haciendo mal durante años. Pues he visto una, me he una epifanía o he visto mi fallo y he dicho, pues bueno, pues ya que estoy, pues oye, ya se lo enseño a los demás para, para que no cometan los mismos errores que yo. Eh, eh, pues esta charla viene también porque también yo muchos años me he dedicado de, en especial al mundo web y ahí pues en 90% de los casos pues, diría yo más o menos que el problema lo tienes muchas veces en el tema del cuando tienes problemas de rendimiento por ejemplo es eh, pues básicamente consulta de base de datos que tienes que optimizar índices mira hacer un explain para ver qué le pasa conectar con terceros y muchas veces pues eh, digamos en el el código no tienes que prestarle excesiva atención a las operaciones que haces en los últimos años sí que me ha tocado estar mucho más pendiente de este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, de si a la hora de hacer librerías o construir eh, microframeworks o cosas así pues ya hay eh, que una operación tarde más o menos, pues ya es un cambio muy significante. Porque al final, digamos, tú te acoplas al software de, como una librería, te pones en el software de otro y todo lo que vaya mal es tiempo que va a tardar más en, en, en servir la web por ejemplo de, de esa persona así que pues ya prestar atención a esos pequeños detalles pues ya es suele ser muchísimo más crítico intentando pues ya buscar un, un punto de tiempo cero o sea porque por, siguiendo con el ejemplo de la web tú muchas veces pues digamos eh, tu tope tiene que normalmente suele ser el, un poco el ojo humano al final lo que tarda en renderizar la web para que el usuario le dé la sensación de que sea inst instantáneo. Entonces, te puedes permitir el lujo de que tu aplicación pues tarde 100 segundos, 200, 300 y un poco más y más Y Pero bueno, en, y en este tipo de casuísticas que os comento, pues bueno, pues ahí, que, si quiere intentar apurar, pues muchas veces llegar a eso milésimas de segundo eh, o ya incluso eh, eh, perdón, eh, eh, microsegundos. Entonces, para, para contaros todo esto de cómo podemos mejorar o, o dar unas eh, indicaciones eh, pues vamos a tocar varios puntos. Eh, la presentación sobre todo también está muy enfocada a que vosotros mismos luego podáis trastear y, y despertar esa curiosidad de oye, ¿cómo puedo mejorar escribiendo código de Python? Así que eh, os dejo en este enlace eh, la presentación y ahí vosotros pues eso, es un... Esta presentación que veis es un notebook de Jupyter, así que podéis trastear y tocar todo lo que queráis ahí. Y nada, pues ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver tres puntos sobre todo. Uno que es eh, un poco el concepto más conocido, un poco el del performance, que es la anotación Big eh, Luego veremos unas comparativas de operaciones y demás. Y una parte muy, muy chula que descubrí este año, que son los test de benchmarking, que hay una librería muy chula, que se llama SV, que luego veremos. Pues bien, eh, la notación, Bihou, un segundito, básicamente es eh, una forma de expresar la complejidad de nuestras operaciones. Eh, se suele poner como o de n, o de 1, o en el logaritmo de n, eh, esta notación que veis, que simboliza lo que va a tardar eh, la operación. Como veis, aquí veis unas líneas que, que se vienen a decir un poco lo que va a tardar la, eh, nuestra operación. ¿A qué significa? Que, por ejemplo, si un, tenemos que recorrer una lista de un elemento, eh, pues la operación a lo mejor tarda mm, un nanosegundo. Y dices, uy, qué rápida es. Pero claro, eh, si esa operación le vas añadiendo elementos, de, ahora tiene que calcular dos elementos de una lista, tres elementos, cuatro, cinco, seis, siete, los que sean, ese tiempo va a crecer. Y es donde entra en juego este tipo de anotación, que donde a lo mejor una operación que hicimos, eh, por ejemplo, Fibonacci de 2 y dices, uy, qué rápido va. Pero si vamos añadiendo de Fibonacci de 3, Fibonacci de 4 o recorrer una lista o, una, o en listas anidadas, eh, pues veremos que ese tiempo empieza a crecer, crecer, crecer. Y si, por ejemplo, tenemos que manejar un gran volumen de datos, esos tiempos se pueden ir de madres. Eh, para explicar esto, pues bueno, eh, también me, me tomo la licencia de que siempre se ven ejemplitos de, esto, de las líneas y demás, pero eh, yo quiero enseñarlo un poco con datos más reales, que tienen un poco más de gracia. ¿Vale? Por ejemplo, el, el valor ideal, o sea, el tiempo que te es ideal que tiene que tardar una, una operación es o de o o, de C, o constante. Es decir, en plan de da igual el número de elementos o que tenga que hacer nuestra operación que siempre va a tardar lo mismo. Para también poneros en contexto, a ver, os lo voy a enseñar. Veis que eh, tenemos aquí una función que es recuperar el elemento en una lista. Como le estamos diciendo, dame el primer elemento. Me da igual que esta lista tenga un millón de valores que, eh, que uno. Y aquí veis una gráfica de los tiempos que tardan. Aquí siempre pega un pico que veréis en las siguientes, que es pues, un poco la inicialización y luego ya se estabiliza más. Eh, para que, ¿cómo, ¿Cómo he hecho esto? Pues eh, esto, es una, uy, esto es una chorradita de función que, como os digo, os dejo en, os dejaré en el repositorio, que es eh, simplemente una función en la que yo le paso un número de elementos y empiezo a iterar sobre ellos, en plan de construir una lista de un elemento, una lista de dos elementos, una lista de tres elementos, así. Luego aplica eh, una función muy útil para este tipo de situaciones que es eh, timeit de Python. Le paso la función que, que os estoy enseñando en las, en las, en las slides y eh, esto es, le dice que repita la operación, eh, en este caso mil veces, para que no coja primeros valores sino que pues, eh, repita la operación muchas veces y se quede con un valor medio, así es un valor más realista. Eh, luego este valor lo guardo y lo devuelvo. Y luego, pues, con otra, la otra, bueno, perdón, y luego estas pues, son variaciones que iremos viendo, pues en plan de una lista de, ST, de strings, una lista de enteros, pasa un número entero, un diccionario. Eh, eso, son funciones muy parecidas, así que tampoco hay falta entrar en detalle. Y luego simplemente otra, que es eh, una eh, le pasamos esa lista de tiempos y con la librería de Matplot eh, la pintamos. ¿Vale? ahora ya con este contexto pues lo que estamos haciendo es de, dado unas operaciones que iremos viendo más esta y más adelante pues vamos con esto vemos esta gráfica que es real de lo que tarda en ejecutarse esta función y volviendo a la anotación BigHow eh, como digo, este es la, el, el, el caso ideal la, que es a un valor constante como que... Voy iterando otra vez sobre lo mismo, de esta lista entonces le hemos pasado eh, un elemento, dos elementos, hasta 500 elementos, y como veis, el valor no cambia. Otro ejemplo que podemos ver. A ver ahora. Otro ejemplo que podemos ver es el linear, que es, que es, es la notación ODN. En este caso, pues es, aquí sí que va creciendo. Digamos. Eh, aquí vemos que recorremos una lista entera hasta quedarnos con, bueno, este cálculo no tiene mucho sentido, pero para que veáis, de, en plan de voy asignando el valor, un valor, un valor y devuelvo, pues bueno, en este caso de, nos da igual, pero que para que veáis que aquí recorremos una lista entera. Entonces, si esto lo ejecutamos con la misma operación, vemos eso, que empezamos con tiempos muy bajitos, que parece muy bien, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, y si esto pues, le llegásemos a pasar, aquí ha sido con 500 elementos pues imaginaos si ya estamos pasando eh, un millón de elementos, pues estos tiempos se empiezan a ir de madres. Eh, luego otros casos, pues por ejemplo, es la anotación logari eh, logaritmo de n, que aquí pues vemos un ejemplo de búsqueda binaria. Eh, simplemente eso de buscar, eh, que estamos buscando un el elemento, eh, no le eh, miramos desde, eh, miramos y le vemos si lo hemos encontrado, que no, partimos la lista digamos, por la mitad y vamos, y vamos mirando de un lado u otro. Esto si le aplicamos la función que hemos visto, eh, pues aquí tenemos eh, que esa figura que, que hemos visto al principio de esta curva que, bueno, aquí no se ve tan, tan clara porque tenemos escalones, pero imaginaos la, cómo haría la curva. Eh, ¿Qué más? Luego la típica, también otra muy común es la cuadrática de n elevado a 2, que este es el típico caso que vemos cuando hacemos eh, listas anidadas. Eh, esto siempre que veáis cosas de performance, pues el, este es el de los más, ejemplos más típicos que nos dicen de evitar, de no anidar no no ni un for dentro de otro. Como veis aquí todavía, pues eso digamos, ya no es una cosa eh, que, se estabilice, que se pueda estabilizar más en el tiempo como la anterior o que sea constante como la ODN, sino que aquí ya eh, empieza a crecer mucho, mucho, mucho. Luego. Otro ejemplo es la exponencial, que esta ya es la que hay que repitar a toda costa porque si os fijáis, además, en estas funciones, eh, fijaos que estas se les pasa un valor por defecto que es eh, 500 elementos, van hasta aquí bien, pero digamos incluso para calcular estos eh, he tenido que empezar a hacer listas más reducidas porque cuando ejecutaba esta función me daba tiempo a por un café y volver. Y ya con Fibonacci incluso le paso tres elementos y esto tardó un buen rato en poder ejecutar esta función y, y dibujarla. Por lo que también os recomiendo, si bajáis el código y trasteis, eh, pues no hagáis un Fibonacci de 1000 porque eso os va a quedar esto en ejecución en dos días. ¿Y qué más? Ahora con, veremos ejemplos del día a día porque bueno, al final, pues, como os digo, esto simplemente pues, veis que, que esto pasa con este tipo de funciones y ahora veremos pues, ejemplos más, más un poco cotidianos. Por ejemplo, eh, haciendo una variación de, de ejemplos que veíamos antes, podemos ver eh, elementos que podemos buscar en... Eh, Busca un elemento en una lista. Pues bueno, muchas veces se puede hacer... Bueno, muchas veces no. Espero que esto no lo haga casi nadie. Es digamos, una forma muy rudimentaria de poder hacer esto, pero que, digamos, en cuanto ejecutemos el código, pues incluso como decíamos de si nuestra operación eh, hace, es una lista muy pequeña podemos decir que bien va mi aplicación pero si aplique, en ese momento dado eso crece por pues lo mismo, esto se va a ser veremos que esto es ODN y, se, y pues si nuestra aplicación empieza a tener mucho tráfico mucho, mucho, recoger muchos datos vamos a tener un problema por ejemplo, una típica optimización podría ser por ejemplo eh, esa lista eh, pues buscamos por el índice que bueno, en el caso de la operación index, si no encuentra ese valor, devuelve un value error, o sea, una excepción, y pues en este caso la capturamos para que no rompa. Aquí, pues, ves lo mismo. Eh, aquí vemos que ya nuestro valor es constante y, y ya, pues, esto es una buena optimización. Veis un poco por dónde va esto, ¿no? De nosotros eh, con este tipo de ejercicios, podemos ver en plan de que si una operación que hacemos. ¿Está bien o está mal? ¿Y cómo podemos optimizarla? Esta es muy evidente, pero bueno, era un poco por, por dejarlo muy claro. Otro, por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es, oye, podemos, ya incluso estando en este punto de valor constante, oye, quiero mejorarlo todavía más, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos decir, aplica, hace en vez del index, in, que ahí los tiempos son un poquito mejo, me, más pequeños, y no aquí no es que diga que la operación index es más lenta que el in. en este caso, yo... Eh, por las pruebas que hice, eh, casi todo, digamos, es la combinación del de index y que, que salta una excepción. Este, pero bueno, eh, pues en este caso, pues digamos, si comparamos las dos operaciones, es un poquito mejor esta, la de utilizar un IN. Y luego, eh, aquí, esto también es curioso, de, por ejemplo, los generadores. Eh, si tenemos una lista que queremos hacer operación, aquí también el ejemplo es muy. Absurdos en el sentido de que tampoco que, no creo que, que se haga mucho el día a día, pero un poco para que se vea muy claro: que por ejemplo, hacemos una lista y multiplicamos ese valor por 2 y luego volvemos a multiplicar ese valor por 2, pues esto podría ser una forma que obviamente no tiene mucho sentido, pero para que veáis que digamos, podemos eliminar uno de for, por ejemplo, metiendo un generador. Este generador, pues, digamos, como va devolviendo valor 1 a 1, ahí nos ganamos bastante rendimiento. Y sobre todo, bueno, en este caso, eh, es de, aquí nos aprecia muy bien que el, que, digamos, el tiempo que de ejecución es bastante similar. Eh, a lo mejor este es 0,07 y este pues está muy cerca del 0,06. O sea, no es un, será en torno a un 10%, una cosa así, no es una cosa muy desmesurada. Pero, por ejemplo, esto nos daría un, un gran ahorro de memoria. Porque, por ejemplo, si eh, sobre todo era para ilustrar que... Típicas operaciones que a lo mejor metemos un list compression, guardamos una lista, operamos sobre ella para hacer ciertas operaciones. Pues con un generador primero liberamos un montón de memoria que tenemos que almacenar toda esa lista para luego volver a operar sobre ella y luego pues ya encima esa mejora de rendimiento. vale Esto sería un poco lo que sería la parte de la anotación Bihome. Básicamente porque también de, de esto hay charlas muy interesantes. De hecho, yo os recomendaría de eh, otro compañero de Python, de Víctor Terrón, que bueno, los, si los que a lo mejor vais a la PyCon, a la PyCon es de, de el, las típica, el, el típico evento de Python en España. Eh, él ha estado de ponente en muchas ocasiones y todas sus charlas suelen hablar sobre este tema y, y se centra mucho en eso de cómo optimizar y y cómo y cómo evitar el, el problemas con la notación BHO así que podría hablar mucho más de eso y enseñar muchas más operaciones pero todo lo que pueda enseñar o sea todo lo que pueda enseñar yo no va a estar en comparación con lo que pueda enseñaros él así que nada pero ahora sí que quiero contaros unas cuantas cosas interesantes de operaciones ya sí que son del día a día eh, con resultados para mi gusto bastante interesantes eh, sobre todo en este caso, digamos, sería cuando nuestro código ya está optimizado, que ya no puedo quitarme un bucle, no puedo quitar un for, no puedo reducir, no se me ocurre ya cómo, cómo reducir la complejidad de esa operación. Pues bueno, ya entraríamos en un terreno de oye, vale, pues ya con lo que tengo, con el código existente que ya tengo, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Qué puedo hacer para que eso vaya más rápido? En plan, ya rascarlo, eh, rascando de milisegundos. Vale, pues vamos a partir de estos datos de prueba, para que os lo ponga aquí para no estar repitiendo durante el resto de, el resto de la presentación. Y, y estos datos, pues, eh, son eso, pues un diccionario de ejemplo, un diccionario entero, es una lista y una tupla. Por ejemplo, eh, lo típico, eh, añadir una lista, eh, añadir o borrar elementos en una lista. Esto es lo típico de añadir un, un hacer un append o un pop o un insert o, un, o o se me ha ido ahora mismo. Eh, por ejemplo, en este caso, digamos, se si hace esta operación, eh, tardaría una media de pues eso, unos 98 microsegundos. Eh, si por ejemplo lo, lo comparamos con su operación contraria, la de, digamos, en vez de un append, un insert, eh, el remove, que perdón, eh, que no me salía antes. Eh, el links, eh, por ejemplo el insert como eso eh, inserta un valor en una posición concreta y la lista se tiene que desplazar, pues aquí vemos que este cálculo eh, pues fije, eh, veis es casi un 50% más lento o sea que por ejemplo digamos aquí eh, será el típica operación que deberíamos optimizar luego una que para mi gusto es la más curiosa que os puedo enseñar hoy eh, es la de la asignación, que diríamos, bueno, una variable igual a otra. Pero eh, depende cómo lo. Parece que no, pero ciertas operaciones en Python son muy costosas. Costosas en cuanto a. a o sea, costosas, entendámonos, de, en estos términos de optimización. Eh, por ejemplo, ya sí, dos microsegundos. Eh, Puede ser muchas veces la diferencia, cuando una operación la tienes que re repetir eh, millones de veces, eh, que una operación tarde un 20% o menos, puede ser diferencia de, se, milisegu de milisegundos, incluso segundos. Eh, en este caso, por ejemplo, algo tan sencillo como recorrer un diccionario, eh, acceder a un elemento y asignarlo. Como vemos, es una operación que tarda unos dos microsegundos si por ejemplo hacemos la misma operación sobre una lista eh, pues vemos se parece mucho el valor o sea no, o sea, es tan pequeño que no ahí no me atrevería a decir plan, es, mucho, es más rápida o sea es una cosa de nada pero por ejemplo si nos vamos a una tupla ya se empieza a ver un, un poco una mejoría y una ya más que se exagera ya cambia bastante la cosa si asignamos una constante de aquí que por ejemplo el problema yo real que me he encontrado es que eso, digamos, si tú eh, guardas un, un... diccionario auxiliares para definir constantes o para mm, manejar cierta información, eh, típico, pues, pues un JSON que tienes una información anidada, en plan de como mm, eh, mi opción 1 y dentro de opción 1 tienes otro diccionario anidado para guardar valores. Y digamos, de esa forma tú... Eh, en vez de tener que estar poniendo muchos condicionales, acceder a esa información a través del diccionario. Pero que nos encontramos que por el hecho de acceder a un valor que queremos recuperar por un diccionario como constante, en vez de una, una propia constante dicha, eh, vemos que prácticamente es el, así, la asignación de una constante sería el doble de rápido. Perdón. Entonces, digamos eso, en el escenario, digamos, de que ya no podríamos optimizar más, ya digamos, eh, si mi aplicación tardase, eh, digamos, como decíamos al principio, queremos buscar eh, llegar al valor cero, si fuese posible, de tiempo de ejecución, pues aquí nos encontraríamos que, en plan, de si tenemos que hacer un bucle N en, en veces y mi aplicación está tardando un milisegundo, por ejemplo, 100 milisegundos, eh, en el caso de hacer este cambio, pues ya conseguimos bajar que nuestra aplicación de 100 milisegundos tardase casi cinco, un poquito más de 50 milisegundos. O sea, ya ahí ya la cosa también va mejorando. Luego, eh, otra cosa curiosa eh, y un poco en la misma línea de esto que os comento de los diccionarios, es por ejemplo acceder a una función de un módulo. Yo puedo tener eh, lo típico de quiero calcular la ruta absoluta de una función, en, de un, un string en Python y yo tengo la función OS de la librería OS eh, path y eh, la función eh, apps path. Esto he repetido tantas veces, digamos, tarda, eh, por ejemplo, en este 4,5 en, en microsegundos. Si, digamos, yo evito esta operación de eh, está todo el rato haciendo de, eh, del módulo de paz del módulo os, eh, de, aquí, de, de, path de de absolute paz de paz guardándole una variable por ejemplo así eh, ahí también podemos rascar un poquito o sea, no es aquí digamos, no es tan eh, digamos exagerado como el anterior pero eh, dónde se obtiene esto una aplicación bastante grande pues por ejemplo, la función de login. Nosotros podemos tener, hacer exactamente lo mismo con el, con el típico logger info que utilizamos. Eh, podemos llegar a utilizar cientos y miles de veces una aplicación. Por ejemplo, si esto lo medimos, pues en este caso, por ejemplo, solo digamos, eh, cambiar esta forma de, de imprimir un log, eh, si tuviésemos millones de logs en nuestra aplicación, puede significar el incremento de un 10% mejor de rendimiento de la aplicación. ¿Vale? ¿Y qué más? Eh, luego, este también uno curioso, o sea, este sí que se puede, yo creo que este también de los típicos, pero bueno, puede ir subiendo y bajando, de, digamos, si muchas veces cuando iteramos, eh, bueno, también lo puse porque yo especialmente, yo, no, yo tenía muchas dudas cuando lo descubrí que el numeric fuera más rápido que el range, aunque sí que es cierto que casi donde se gana ese... ese tiempo, digamos, eh, es por el acceso de un elemento de la lista, no en sí eh, la iteración. En este caso, pues bueno, esto es una operación que, que también eh, se saca también un, un porcentaje de rendimiento interesante. ¿Qué más? Y luego una de curiosa también de, de que, por ejemplo, eh, siguiendo y enlazando otra vez con el tema del diccionario, nosotros... Eh, una típica refactorización, sobre todo para tener un código más Pythonico, es hacer esto un tipo, digamos, donde un código donde se empieza a formar eh, muchos if de un if else, if else, if else, if else, eh, la, una típica optimización para que quede código más bonito y, y más legible. Pues basta con eso, digamos, sacar todas esas opciones, montarles un diccionario. Y, nos, y, digamos, todo este código feísimo eh, lo podemos devolver así. Pero, ¿qué podemos encontrar en esto? Pues lo siguiente. Eh, bueno, no he puesto las dos comparativas, pero bueno, ahora explico. Eh, en este caso, digamos, eh, efectivamente, encima de quedar más bonito, es más rápido. Digamos, si yo hago eh, recupero ese, un valor concreto, eh, es más rápido acceder a un diccionario. Eh, que haciéndolo con ifs ¿vale? esta digamos también aquí sería también eh, entraría en juego eh, la, la notación big ¿por qué? Eh, porque porque eh, haciendo yo pruebas digamos en el caso de iterar eh, digamos eh, bueno perdón luego explico esto un poco más despacio de aquí lo que hago es digamos le paso el valor action digamos toma el valor de i que en este caso ya action 1, action 2 acción 3, action 4 y entonces digamos, para forzar que pasamos por todos los elementos, en plan de acción 0, 1, 2, eh, si acción igual a 2, eh, pasamos, devolvemos resultados así. De esta forma la operación de que pues, no hay trampada ni cartón, de que eh, vamos a pasar por todos los valores, para bien y para mal, de si queremos recuperar el valor 7, pues, a que pasar por este if que no se cumple, pasa por este if que no se cumple, pasa por este if que no se cumple, así. Si no, podría quedar un poco engañosa la prueba. Y aún así, eh, digamos, es, hay un segundo caso que no, no he traído métricas, pero eh, si por ejemplo tuviésemos que eh, eh, solo dos acciones, por ejemplo, esto eh, fuera un if de este tamaño, los tiempos invertirían. En este caso, digamos, un if sería más rápido que acceder a un diccionario. Esto que porque lo digo, porque cuando yo, por ejemplo, eh, yo yo tenía, eh, digamos, he querido optimizar el código y he dicho uy, y, y, y en cierto tiempo he tenido bastante manía a los ifs, digo, pues todo lo que pueda quitarme un if, eh, menos complejidad y más sencillo. Así que muchas veces yo he abusado de digamos, producir, hacer este tipo, tener este tipo de cosas y reducirlas a esto. ¿Qué pasa? Que a veces me, yo mismo me, me, me he pasado optimizando eso, que a lo mejor eh, simplemente tengo una condición de dos elementos, en plan de, si acción cero eh, result 0, acción 1, result 1, digamos, muy poquito, en plan casi es un if, if else normal. Eh, pues, digamos, en ese caso se da, el, se da la situación de que un, un, un el if es más rápido que, que el diccionario. Así que, por ejemplo, eso digamos, eh, este tipo de oficina puede estar bien, pero digamos, para a lo mejor cosas muy pequeñitas a la larga eh, puede, digamos. Esa optimización o sea, de código, de más legible, puede generar una penalización. Otro ejemplo muy curioso y este que es mi favorito y para terminar este bloque es el de las funciones. Por ejemplo, eh, también aquí es un ejemplo bastante absurdo en el sentido de que es una función que llama a otra, que, llama a otra, que no hace absolutamente nada. O sea, simplemente es una función 6 que llama a 5, la 5 a la 4, la 4 a la 3, la 3 a la 2, la 2 a la 1. Y la última función que simplemente imprime, hace, eh, bueno, perdón, devuelve eh, un string y con la anotación, eh, con una anotación f string, pues imprimir A, B, C. ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en este caso? Pues una cosa muy curiosa, de que si yo eh, calculo los tiempos de la función 1 directamente, o sea, digamos, llamando a esta nos encontramos que esto tarda unos 3 microsegundos, pero si llamando a esa función, que tiene que llamar una función, que tiene que llamar una función, que tiene que llamar una función, eh, vemos que aquí los tiempos pues no llega al doble, pero vamos a que eh, sería como un 80% más, más lento. Esto, bueno, si nos metemos en detalle, bueno, esto sería también por el tema de, del manejo del stack en Python, que al final una fun esta función eh, crea un stack para llamar a esta función, este stack llama a otro, llama a otro, eh, cuando digo el stack, eh, dicho en dos palabras, sería lo que veis cuando eh, si hay una excepción, es el, el backtrace que vemos cada frame, sería uno, un elemento del stack, del stack que estamos viendo, en plan falló en la línea 3 que llamó a la, falló en la línea 8. Pero bueno, eso daría para, para otra charla. Eh, conclusión, eh, esto yo por ejemplo también lo he visto eh, es pues una audición interesante en ciertos puntos que a veces también por, deja, eh, por tener el código extremadamente eh, modulable, por ejemplo yo que sé eh, el ejemplo más típico sería mejor en Python eh, eh, definimos un getter y un setter como un property, es decir una clase que tenemos eh, un atributo bueno, perdón, un método que a lo mejor es eh, método mi variable, lo definimos como property y eso devuelve eh, un, un, un atributo que es guión bajo property, Tenemos para jugar con variables privadas y protegidas en Python. Pues en este caso, digamos, eh, el hecho de a lo mejor estar utilizando esa función que llama al, al atributo, pues, oye, pues accedemos al atributo directamente si no tiene una funcionalidad directa, eh, con esto no digo de que primer el código eh, reusable eh, no con no da duplicidad para nada, pero eh, con todas estas optimizaciones que os estoy enseñando, eh, pues bueno, pues eso podemos ver a veces de esa penalización que tiene Python, que es en el lenguaje fabuloso, pero que eso que juega a costa de penalizarnos en muchas cosas. Que al final dices como algo tan eh, tonto de llamar una función eh, anidada cinco veces eh, puede suponer que ese trozo de código vaya el doble de lento pues es lo que nos encontramos con, con Python y bueno esto sería un poco esta primera bueno perdón segunda parte de, de la parte de, de optimizaciones que, que bueno, que sobre todo quería traeros eh, ejemplos muy curiosos y que digamos que eso que no lo vemos un poco en el día a día yo hasta digamos, hace tiempo cuando me puse con estas cosas no me planteaba tampoco de plan de si una función una funcionalidad varias funciones anidadas podían suponer que fuera más lento la aplicación y efectivamente o sabemos cuando repito como decía antes de cuando queremos bajar a tiempos muy, muy bajos y empiezas a ver eh, cada función que qué problema puede generar pues nos encontramos, nos podemos encontrar con cosas curiosas como esta. Y nada, yo creo que esta sería la última parte. Creo que no hay preguntas por ahora. Así no, que... por, por ahora no. Vale, pues nada, continuamos. Eh, y esta, yo creo que también es una parte muy, muy, muy chula. De, de hecho, esto casi lo descubrí por curiosidad. Un de, día de mirando cómo cómo hacían eh, ciertas cosas otras librerías, pues en plan de cómo estructuraban lo, eh, cómo organizaban el código, cómo hacían ciertas operaciones. Pues un día investigando eh, de, de casualidad entré en el código de NumPy y vi una, cosa, una carpeta que tenían por ahí que se llamaba Benchmark y me puse a cotillar y una cosa llegó a la otra y descubrí esta librería. ASV eh, o Airspeed eh, o City de, es, de, es creada por ellos, por los de NumPy. No, no, he visto que lo, no he visto referencias que digan que son ellos, pero estalqueándoles eh, un poco pues vi que casi lo mayor eh, los, los mayores eh, contri, eh, ¿cómo se dice? contributos de, de NumPy son los mismos que SV, así que infiero que son un poco los mismos o hicieron SV eh, para ayudar a NumPy, no lo sé, pero bueno, eh, quitando un poco el cotilleo de, de esta librería que es? Eh, pues básicamente es una librería para ayudarnos a medir el performance. De eh, forma muy atómica, sería casi como una forma de poder organizar una especie de test, una suite de test, como podemos tener con PyTest o u otras librerías de testing de Python, donde pues eh, tenemos nuestros test, organizados para las vistas, controladores, lo que sea. Lo tenemos muy organizado dentro de, de su. De dentro de nuestro código y para hacer test unitarios de cada función que hacemos. Este, este programa sigue la misma filosofía de tener test de performance unitarios de cada función o de cada parte que queremos testear, no a, gran a alto nivel. Para alto nivel, eh, eh, hago un paréntesis, ahí podría haber otras librerías que no toco hoy y porque esa tarea, da, esas dan para charla también. Por ejemplo, yo que sé, como Locus, que está escrita en Python y sirve para eh, lanzar test de performance eh, sobre tu aplicación. En plan de generar tráfico, empieza a darle caña a tu aplicación web en Django, por ejemplo, o en Flask, y te empieza a medir tiempos de cuánto tarda en ejecutarse. Eso sería, digamos, como unos test de benchmark, pero un poco test de integración casi, porque es un poco ya ver cómo ejecuta nuestra aplicación. Esto eh, sería como... Eh, o yo que sé, los test de post, eh, Postman que podemos hacer para validar una API, eh, que está bien. Por ejemplo, pues eh, Postman a, a, a PyTest sería lo que locus a SV. A SV, que es donde nos vamos a centrar, está pensado pues, para la, repito, para la parte unitaria de los test. ¿Qué valor nos da esto? Porque al final, si nos no fuésemos a la función atómica de, de cómo está hecho SV. Básicamente es lo mismo que hemos visto en la parte anterior de, de la, del webinar. Eh, básicamente es hacer un time it sobre las funciones de nuestro código. ¿Pero qué cosas chulas tiene esto? Bueno, aparte de um, automatizar esa, esa forma de, de medir, de ir midiendo nuestras funciones, eh, nos permite hacer cosas muy chulas como, y es donde tiene más el jugo esta librería, que es comparativa entre tiempos, entre commits y ramas. Es decir, yo puedo, eh, yo puedo ejecutar los test, veo lo que ha tardado mi test, o sea, por ejemplo, mi función, eh, tengo una función 1 que eh, llevo desde, desde llevar en la aplicación desde el origen de los tiempos. Eh, de, desde el primer commit ya estaba ahí, pero la hemos refactorizado muchísimas veces. Yo ahora, por ejemplo, si me tocase refactorizar esa, pues, pum, pues caigo los cambios y antes de subirlos, puedo aplicar, eh, aplico este, y me diría, oye, pues, eh, tu cambio con respecto a lo que había antes, ha mejorado un 10% o ha empeorado un 20%. Y, eh, lo, y esto ahora podría hacer, podemos hacer que haga ese barrido desde el, hasta, como digo, es desde, desde el origen de los tiempos, todos los hobbies, cuánto, cuánto ha al principio, cuánto ha tardado después y cuánto tarda ahora. Luego, ¿cómo, cómo, hace, esto, cómo hace un poco eso? Pues básicamente esta librería eh, eh, te construye un entorno virtual, te eh, coge el proyecto y te lo mueve en una carpeta aparte, eh, te va, digamos, um, eh, haciendo... Perdón. <coughs> Disculpar. Va moviéndose por, por los cómics eh, y va ejecutando una vez los test otra vez, otra vez, así con todo. Luego, además, eh, bueno, eh, lo pongo el último punto porque para mi gusto no funciona del, to no fun no funciona del todo como me imaginaba o como me monté la expectativa porque viendo lo bien que funciona todo el resto de la aplicación de la librería tiene otra forma de que en los tests eh, poder medir el uso de memoria que al final básicamente creo que si no recuerdo mal eh, básicamente mira un poco el tamaño del objeto no en sí tanto el uso de la memoria que, real que podemos todo esto, utilizando la aplicación si tiene referencias a otros objetos si tiene eh, se ha internado variables, cosas y todo eso, no lo, no lo está usando. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, vamos a ver el vamos a ver un eh, todo esto eh, en, materia, en en código real. Os dejo aquí eh, el repo que, que tiene para que podáis bajarlo y la, y la, y la documentación. Así que eh, el, también como esto va a estar en el repositorio de GitHub, podéis bajarlo desde ahí. Y ahora, pues, bueno, a ver si no, no, no se produce un efecto demo. Eh, antes de empezar, hay una pregunta de Ricardo. dice, ah. <ríe> perdona, nada, ¿la nada. optimización de código entonces estaría reñida con los patrones de diseño? ¿Perdón? ¿La? La, la optimización de código. Ah. No, no, no, para nada. O sea, como, como decía, de... Eh, no, o sea, una cosa no debe quitar la otra Y de hecho, eh, de, yo creo que Debe primar muchas veces la, la, mmm, Las buenas prácticas Frente al rendimiento Porque de hecho eh, Si fuese si, si siguiésemos a rajatabla Yo no estaría programando en Python o sea, Porque al final eh, Bueno, mira, me, me alegra la pregunta Porque además añado una, una Cuña extra Para recalcar también ese punto Que eh, al final también, como digo, esto es cogerlo con pinzas de que no todo es performance. O sea, digo, yo, estoy, yo estoy contando un caso concreto, a lo mejor en el caso de librerías o, o framework, microframework, en los que mi, por ejemplo, mi framework se va a acoplar al software de otra persona y eh, lo ideal es que mi software eh, sea prácticamente invisible para no molestar al, a, al, software, al software donde está. De hecho... Eh, yo qué sé, eso, por ejemplo, puede pasar con muchas librerías. Por ejemplo, en Django, que te hay mil plugins y mil eh, librerías extra que puedes añadirle para ahorrarte trabajo en Django, puede haber muchas ideas que estén muy mal optimizadas. Pero tiene eh, que ser una filosofía que cuando trabajas sobre todo con ese enfoque, eh, pues digamos, ser lo menos invasivo al código, al código donde vas a participar, por decir una forma. Eh, pero, por ejemplo, no tiene por qué reñir. Eh, eh, un caso podría ser, por ejemplo, el patrón Singleton. Eh, como no tenemos que volver a generar un objeto, primero, ahí ganamos mucha memoria eh, por no tener que a lo mejor, instanciar eh, eh, un objeto múltiples veces. Y segundo, estamos recogiendo o reutilizando un objeto que eh, puede... Eh, mira, que, que, no que tarda en principio, debe tardar menos que instanciando la, la clase de nuevo. Eso puede ser un, un, un, un ejemplo más añadir a la presentación que si alguien se anima yo la, yo la, eh, y quiere subir un pull request yo le yo le invitaría a que pues para que digamos esta presentación también tenga un poco esa comparativa de eh, qué sería más rápido de guardar todos los singleton de nuestra clase de nuestra aplicación en un objeto acceder a ese objeto o volver a instanciar. Yo ahora mismo diría que esto le digo, o sea, un poco, yo de primeras pensando un poco cómo, sería, cómo, sería, cómo implementar un Singleton, diría que más rápido con Singleton que volviendo a instanciar todo. Eso, por ejemplo, o por ejemplo bueno, mira, un ejemplo mejor de Singleton que una simple clase, un Singleton de conexiones a base de datos. Ahí, por ejemplo, si mantenemos, eh, tenemos la conexión abierta y no cada vez que hacemos una request la conexión tenemos que abrirla de nuevo, Ahí, por ejemplo, eh, ganamos, o sea, por el hecho de aplicar ese patrón, estamos ganando segundos en, eh, en una aplicación. Eh, ahora mismo no se me ocurre otro ejemplo, pero bueno. Eh, yo, sobre todo, lo que quería decir es, sobre todo a veces, el exceso de optimización. El, como os decía, mira, si no, a lo mejor lo dije en viva voz y se podía. A lo mejor no se veía tan claro, ya que tengo el editor abierto, eh, os lo voy a escribir, que así se puede ver mejor. Si yo, por ejemplo, tengo eh, mi clase y tengo eh, mi, mi atributo, eh, muchas veces tú puedes decir eh, property, de, de eh, que sea mi, mi atributo, y aquí simplemente hacemos, Uy. por ejemplo, para luego cuando decimos de mi clase y aquí decimos a punto mi atributo, ¿vale? Hay muchas veces que vamos un poco por eh, eh, buscar eh, el patrón perfecto, digamos, a lo mejor. Eh, empezamos a hacer esto, también un poco por el por sí. esto lo voy a necesitar algún día y aquí a lo mejor tengo que meter si condicionales, bu bucles o hacer cosas así. Uy, perdón. Y... Vale. Digamos, en este caso, digamos que estamos definiendo una propiedad que devuelve simplemente devuelve el atributo, eh, aquí, por ejemplo, podría, sería estaríamos perdiendo rendimiento en ese sentido, digamos que si no estamos haciendo nada, pues oye, yo digo, fino, me atributo como tal y... Okay, eh, y ya está, y accedo a él. No tengo que digamos, sacar una, eh, un método tipo property, porque además serían dos llamadas del decorador property más, la más el método. Pero bueno, como digo, que digamos, eh, no es para, eh, digamos, todos estos ejemplos, eh, pongo ahí un disclaimer enorme que no es la Biblia, de decir, digamos, en vuestro código tenéis que hacer esto así siempre. O sea, eh, yo diría que lo primero es un código funcional y, un, y luego ya este tipo de, de, cosas, de cuestiones y en la medida de lo posible que el código lo permita. O sea, como digo, si, si puedes sacar una cosa, una función, mejor que, estar ya, que hacer copia-pega del código y, y tenerlo en 200 sitios por no, por no llamar una función. O sea, eso es ni, ni por asomo. <risa> Y, y creo que nada más eh, espero, espero haber respondido a la pregunta y si tienes otra pues encantado de responderte mientras pues eh, bueno eh, mejor sí, me estoy, voy a ir un poquito justo si, eh, si quieres que te haga si hay contrarréplica eh, eh, lo dejamos en, lo que tarda en cinco minutos en contar lo que queda y ahora ya dejamos, tenemos, dejamos un ratillo para más preguntas, ¿vale? Lo que os, vamos a, lo que os iba a contar. Eh, ASV, eh, digamos, si yo tengo mi proyecto que quiero meter estos test de performance, ¿vale? Con esta librería. Eh, lo primero que tenemos que hacer digamos, obviamente instalar la librería y lo maravilloso que tiene que ASV tiene una, un, un kickstart que te empieza a, a configurar el proyecto. Yo ya lo tengo hecho para ir más rápido pero bueno básicamente te empiezas a sacar eh, un, una eh, te a lanzar preguntas en plan cómo se llama tu proyecto cuál es el repositorio bla bla bla para luego al final generarte este fichero es un simple JSON donde eh, pues bueno, definimos cosas en plan de dónde está nuestro proyecto eh, el repositorio donde la URL del repositorio eh, los comandos para instalarlo pues como os digo eh, lo que os decía esta librería lo que hace se, mueve, se eh, copia, digamos, nuestro proyecto en otra carpeta para ir moviéndose de commits y lanzarlo. Para ello, pues, digamos, pues, a lo mejor le tenemos que indicar unos comandos de, para hacer esa instalación. ¿Vale? Eh, pues, el típico del de, tipo de entorno virtual que va a usar, eh, tiene, hasta donde yo se tiene integración con VirtualM, el clásico, y con Conda. ¿Vale? Eh, Nada, eh, bueno. Cosa importante de, en el contexto de, de si estamos haciendo librerías, microframeworks y cosas así. Otra función muy útil y súper interesante que tiene es para poder probarlo con diferentes versiones de Python. Porque al final también el propio Python cambia muchas veces cambia sus propias implementaciones de ciertas funciones. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, de 2.7 a 3.6 que vemos aquí. Los, eh, muchas funciones como rango, filter, map, cosas así, pasaron de, esas listas a devo o sea, de devolver listas a devolver generadores. O sea, hay una mejora de performance. O sea, cómo lo implementemos nosotros eh, también repercute en la versión que utilicemos de Python. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, así a, eh, a grandes rasgos, pues, ¿dónde va a dejar las cosas? Etcétera. Muy configurable, ¿vale? O sea... Eh, Así resumidas, que os invito, de, sobre todo esto está bastante bien explicado en la docu, así que os animo a leerla. No voy a, tampoco voy a entrar a comentar cada opción. Eh, sobre todo la magia que podemos hacer aquí es, si hacemos a sv run, eh, nos va a calcular todo. ¿En base a qué? Pues en lo que yo tengo aquí definido en benchmarks, eh, benchmark.py, benchmark que aquí yo definí una función. Eh, mi función. A su vez, eh, digamos, aquí es un poco por reflejar las diferentes optimizaciones. Hace, mi función hace una llamada función 2DN. Eh, recordemos, con siguiendo un poco lo de eh, la notación B-How, pues eh, digamos, función 2DN es este tipo de operaciones. Entonces, eh, para ir más rápido también, que no, que no, no enseñarlo todo en, en, el, en la presentación. Eh, yo he emulado ya como si hubiera hecho el proyecto, ¿vale? Digamos, eh, yo tenía esta función en la que, eh, digamos, como si escribiese el test unitario, eh, yo tengo un modo setup, set, bueno, perdón, setup que eh, calculamos en una lista que vamos a pasar, esto que va en el setup no cuenta en el tiempo y luego se lo podría, por ejemplo, pasar a mi, a mi función. En este caso lo pongo de un poco de ejemplo, pero para que veáis un poco las cosas que tiene. Y al igual que cuando escribimos un test, aquí se pone el prefijo time. Y, por lo, y aquí, pues llamamos a mi función. Que aquí tampoco hace falta hacer ninguna validación como si fuera un test. Simplemente ejecutamos y punto. Como veis, aquí un poco el patrón de como un test unitario de. Pues digamos nuestro setup, nuestra clase y con un patrón de, en este caso, time, igual que en los tests es barra el test guión bajo. Yo puedo lanzar. Eh, eh, la SV, eh, pero va a tardar un poquillo. Así que para eh, imaginaos que lo que estoy ejecutando este comando SV run ¿vale? Eh, entonces, eh, si yo lo ejecuto, luego voy a hacer, me va a generar eh, unos resultados en SV Results. En este caso, pues aquí vemos unos tiempos. Eh, perdón, eh, aquí estos. Genera un, re un resultado por cada commit. Este es ID de commit y esto es eh, pues, bueno, la nomenclatura que le pone el entorno, el, el tipo de, de virtual usado y la versión de Python. Yo puedo hacerle, cuando tenga esos resultados que he hecho con el comando que decía, yo puedo hacerle SV Preview y aquí nos va a dibujar una grafiquita como las que hemos ido viendo durante la presentación por cada test unitario que tengamos, eh, y es lo que, os, y, y lo que os iba a contar, eh, yo aquí he emulado el refactor que he hecho, he sacado una rama de mi main, eh, un poquito más grande, vale, eh, entonces yo tenía esta la función, que digamos, eh, venía desde master, como vemos, con ODN, yo he hecho un refactor y dije, eh, quité la de O de N, 2, eh, 2 elevada a N y, y optimicé pasando a la función N elevada a 2, que como hemos visto al principio, pues es un poquito mejor. Quise seguir optimizando y e hice una optimización eh, que fue esta. Ahora he pasado a... Uy, no, estoy en la misma, perdón. Eh, aquí pasé a logaritmo de N otra sea, función así y otra que era eh, eh, ODN, vale. aquí vemos eh, diferentes commits, entonces yo cuando he ejecutado SV desde aquí, eh, lo que me ha generado es esta gráfica que es, eh, si vemos aquí que hace referencia al commit y el tiempo que ha tardado, eh, esta digamos así no, uy, perdón así vemos que no, no nos dice nada pero si yo hago clic como lo por la forma que lo he configurado me lleva uy, uy que no me hace caso el tabulador aquí me lleva al propio commit que está en GitHub y lo veis en plan de ese ese que le pasó que pasamos de eh, n perdón, de 2, de 2 elevado a n a n elevado a 2 que es el primero luego hicimos una optimización muy mal, que salió mal ah vale, hicimos rollback y pasamos a 2 de, eh, hicimos un rollback y pasamos a n elevado a 2 que es, era mejor, a 2 elevado a n que es peor, por lo tanto hemos empeorado la otra optimización que hemos visto pasamos al logaritmo de n y esta la hemos quitado. Vamos mejorando. Y así con todo. Como lo tenemos integrado, pues eso podemos ver en un vistazo, pues eso, cómo ha ido variando el tiempo. Aquí, digamos, como hay un poco pico, pues digamos, aquí no se aprecia mucho las diferencias, pero aquí tendríamos todo. De todos los commits que hayamos haciendo. O sea, esto sea muy bueno para, digamos, antes de integrar nuestra rama, pues eso, ver qué resultados está ofreciendo, si mejora o empeora el código. Incluso SV, pero no lo he llegado a implementar yo, pero que, eh, explican que tiene una forma incluso para, igual que un test unitario cuando falla te, te corta la ejecución, podemos lanzar un test unitario, o sea, podemos lanzar SV de una forma que si, por ejemplo, con, viendo estos valores de regresión, si supera ese cierto umbral, el, al ejecutar el SV nos daría un error y entonces eh, para, podría de, de devolver un error y, digamos, si lo tenemos metido en la integración continua, pues decir, oye, esto no es válido, ¿Vale? Y, que, bueno, esto ha sido un poco todo lo que es la parte de, de SV. Eh, me estoy yendo un, voy un poquito justito de tiempo. Uy. Y nada, eh, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y no sé si hay preguntillas. Acá hay un par de preguntas, a ver, dice, ¿errores más comunes utilizando Python? Eh, uf, eh, qué genérico. <risa> eh, mm, mm, no sé si, si estás por ahí, no sé si puedes un si poco más entender el contexto o algo en concreto, porque si, como ya veis que me voy yo mucho por las ramas, te puedo, te puedo responder de cualquier... ¿Es esto? Eh, acá es ah, otra no. pregunta, ah, vale, vale, pero no. mientras la otra persona vale, bueno. responde, te, te leo esta. Dice Ricardo, ¿hay herramientas que cojan código Python y devuelvan versiones optimizadas? Algo como un ofuscador de código, pero que las modificaciones no vayan orientadas a impedir reutilizar el código, sino para mejorar su rendimiento, parecido a lo que hace TensorRT, fusionando distintas llamadas a función en redes neu neuronales. Hmm. Eh, TensorRT no lo conozco, no sé si es un... No sé si es una variación de TensorFlow, pero bueno, bueno da igual, de, de, de, entiendo por de los tiros. No, eh, que yo sepa, no. O sea, se, yo creo que se llama maravilloso. Si, ¿Hasta dónde he investigado? Yo no he visto una librería que haga algo así. O sea, lo, casi lo más parecido es, eh, no me acuerdo, Pi 2, to 3 o algo así... Eh, Ay, ¿cómo era? Eh, bueno, es una librería de, de Python, digamos que existió, yo creo que ya no se usa casi nada, pero era poco para migrar el código de Python 2 a Python 3, transformaba un poco el código. Eh, eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Pero no, no, o sea, yo te animaría, digo, oye, me parece una idea cojonuda, o sea, que si te animas a hacer esa librería, eh, házmelo saber, que yo te hago algún cómic seguro. Eh, sí que hay ahora cosas, digamos, lo, se podrían hacer cosas sencillas, y eh, por ejemplo, una cosa que no he dicho al principio, también, también toda la anotación b eh, es muy útil por, o sea, quería que entendiese, conociese ese concepto si no lo conocéis de antes, porque si os veis a la documentación de Python, muchísimo código, muchas funciones, eh, por ejemplo, IterTools y cosas así, en casi todas eh, está explicado diciendo esta función es ODN o esta es O constante. O sea, ahí ya mismo te viene muchas veces eh, en la, propia, la propia optimización. O sea, te, en plan, pues a lo mejor o incluso te dicen usa esta en vez de la otra, no sé qué. Pero claro, como digo, muchas veces depende de. Eh, depende un poco el caso de uso que tengas que hacer y no hay una regla, o sea, por lo menos ahora mismo con la idea que lanzas no se me ocurre una forma mágica de decir, eh, ah, vale, pues cambio esta función por esta, optimizo esto por esto, o sea, no, porque yo creo que muchas veces es tan particular todo que no, no hay una forma única de poder optimizar una función. Eh, vale, veo lo de que el enlace, sí, eh, no esperaba que entraseis ya, eh, lo tengo privado, lo abro en cuanto cierre la presentación, lo, lo pongo público. Ok, acá hay otras preguntas, esta es un poco, <risa> dice, ¿por qué Python inojaba? <risa> eh, bueno, podría ser perfectamente, o sea, de, eh, o sea, de esta pregunta, de hecho... Eh, yo tengo un debate con un compañero de donde trabajaba antes en Paradigma. Tenemos un vídeo colgado por ahí, que así meto un poco publicidad en cubierta de otro vídeo que hice, en la que debatimos, eh, eh, digamos, hicimos un PC de Versus de él defendiendo a Java y yo debo defendiendo a Python. Así que yo te animo a ver ese porque, digamos, eh, puedo estar aquí 40 minutos hablando de responderte esa pregunta. Eh, yo te diría, o sea, muy breve, digamos, eh, yo creo que las ventajas que tiene Python. Eh, eh, como, code, como lenguaje frente, eh, frente a ese mal rendimiento que puede tener mucho mejor C o Java eh, pues bueno, lo gana esa legibilidad y ese tiempo de desarrollo así intentando decirte en una frase porque digo, es que si no te puedo estar aquí hay... esto podemos montarnos aquí un debate si queremos <risa> acá hay otra y bueno, pues que está responda a la, la pregunta anterior. Dice, ¿recomiendas Python para alguien que no sabe nada de lenguajes? Ah, eh, sí, desde luego. O sea, de hecho, eh, yo, empecé, yo, yo, por ejemplo, que llevo un montón de años programando en Python eh, mucho, eh, digamos, o sea, so, y, y son especializándome muchísimo, muchísimo en Python. Eh, este, eh, bueno, este año no. El 2021, sobre todo, eh, estuve intentando dar eh, bastante caña a C a, bueno, a, C, no, a C++, a Go y cosas así. Y, hostia, de, sobre todo, digamos, un poco tan, dice, contestando, lo puedo enlazar con la pregunta anterior de por qué el país enojaba. Para mí es un avance de que el lenguaje, digamos, yo me tenga que estar despreocupando de el tipado. Es de decir, eh, mi variable que es de un string eh, es igual a esta función o esta, para mí el tener que, que olvidarme me parece un gran acierto. Y sobre todo para alguien que no, también eh, alguien que, no, que tenga menos conocimiento, entrar en el lenguaje es mucho más fácil. Y bueno, y eso, eh, lo alarga un poco con el anterior y creo que... Eh, creo que ya respondo a esa Pero vamos, desde luego, o sea, yo creo que Python es de los más amigables para empezar Y para ir conociendo la programación Aunque, eh, lo dicho, o sea, lo, si maneja, si por ejemplo Te has hecho amigo de Java, C++ Cosas así, pasar a Python es mucho más fácil De que si eh, estás ya metido en Python Y quieres pasar sus lenguajes como son mucho más rígidos, te va a costar, va a costar mucho más. Y eso lo digo por experiencia, que ya de los últimos años me, ya me había acostumbrado a muchas cosas y ahora me está costando retomarlo. Por acá dice Jaime, todos los lenguajes tienen su utilidad, su utilidad coma, Python ahorra tiempo al desarrollador, pero tampoco es la panacea. No, claro que no. O sea, por ejemplo... Eh intentando recurrir a ejemplos reales de que he vivido o sea, yo por ejemplo eh, yo estoy haciendo muchos años microservicios en Python y, y muchas veces tengo que reinventar la rueda porque al final ya no es porque un lenguaje sea más óptimo que no eh, digamos Java por ejemplo ya tengo un, un suite una suite de, con Spring Boot increíblemente evolucionada que para hacer microservicios es increíble y digamos y tengo, tengo que intentar hacerlo en otro lenguaje me parece eso, reinventar la rueda y con frente, por ejemplo, casi muchas veces con lo que tiene Java. Pero voy a seguir haciendo microservicios en Python porque me gusta mucho. Y otra, pero por ejemplo, caso contrario, eh, por ejemplo, Python es increíble para la parte de, de todo el tema de data science, eh, serverless con lambdas, eh, bueno, eh, no sé si conocéis esa parte, pero por ejemplo, Python yo creo que gana por goleada. Y ahí, por ejemplo, ahora que están saliendo cosas de Java, de... Eh, no, no me acordaré... Eh, bueno, eh, si me lo ponéis por el chat os lo agradecería. Eh, bueno, eh, eh, nuevas, digamos, eh, nu versiones de la máquina virtual de Java, pero súper comprimidas y optimizadas para, pues, correr en torno a estos como los la parte serverless que y Ahí yo, por ejemplo, digamos, es el caso contrario. Yo creo que si, oye, Python funciona muy bien, no, D funciona súper bien en torno a para que tengas que a la rueda y forzar de utilizar Java en esos casos. Eh, existe un refrán, de, por, que yo creo que resumo un poco mucho esta pelea de los lenguajes, es lo de cuando ¿cómo era de cuando, eh, tienes un utilizas un martillo te crees que todos son clavos, pues algo así, en plan de... Eh, hay que intentar muchas veces saber de cuándo, cuándo es mejor utilizar una herramienta que otra. Genial. Por acá dice Inés que si puedes poner el enlace otra vez. Ah, eh, está, está, está aquí. Espera, lo, a si ver. lo copias en el chat a ver qué. Eh, lo paso es. en el de YouTube, ¿no? Eh, en el aquí de. Ah, vale. Eh, de Zoom. Ahí no. Eh, perdona, es que no, ahora sí. Ahora, perdón, que a veces eh, tú y yo no somos muy amigos. No te preocupes. Bueno, acá tengo una última pregunta y creo que está un poco ligada con la anterior. Dice: ¿Cuánto tiempo toma aprender a programar en Python? Uf, eh... A ver, también. O sea, no, no te una, no hay un, una cifra eh, exacta, o sea, también incluso podemos definir casi hasta qué, qué podemos conseguir programar en plan de pues a lo mejor para partes de data science, pues oye con cosas pues a lo mejor digamos que lo importante es la base matemática y con saber dos cosillas de Python y saber manejar dos librerías te vale. Eh, a lo mejor para una aplicación web, digamos, si tu obje... Yo lo definiría más por el objetivo que buscas. En decíamos, si, por ejemplo, si quieres desarrollar una pequeña web para hacerte tu web personal, pues oye, yo qué sé, a lo mejor en... dedicándole 10 horas al día, eh, pues hacerte una web en Django, eh, que es muy amigable, en, qué sé, tres semanas, ¿vale? Eh, la parte eh, que es hacer una aplicación API-RES para hacer un bot de Telegram que te lea productos de una web para luego ponerlo en el chat y tal, pues oye, pues al final tienes que tener, tener más base para, de otras librerías, otras técnicas y demás, que es hacer una aplicación asíncrona que se comunique, por, que mande a una cola de tareas, yo qué sé, un proceso batch y que luego recuperen los valores y pues eso va que tiene su complejidad, o sea, mmm, si decimos hacer un, una función que se imprima por, por, por consola y te ponga hola mundo, eh, pues vas a tardar 30 segundos, o sea, también sería un poco, digamos, hasta, donde también nos meteríamos en un metadebate de, meta de qué es pro, que es programación, o sea, que, es, que, que cuando se considera alguien programador. <risas> Vale, yo pienso que también es, es el, el tiempo que quieras dedicarle a aprender algo, ya sea, acá dice Ferran que no puede entrar en la repo, creo que habías sí, dicho que todavía lo tienes privado y que sí, al final de la sesión lo pones, sí. Sí, lo estoy, lo estoy mirando en paralelo mientras que, pues, cansinos. <risa> <risa> no, gracias por avisarlo porque sé que la verdad que lo que, que a ver, bueno, perdón, o sea, ¿hay más preguntas? Eh, bueno, por acá no tengo más preguntas, solo decirle a todos los que participaron, que, que están aquí en la sesión, que vamos a estar sorteando una licencia de Python y solo tienen que eh, dejar algún comentario de que les gustó de la sesión en nuestro canal de YouTube, que acabo de dejarles el enlace. Y aquí se los dejo otra vez. Así que... Nada, muchísimas gracias. Eh, no diste tus redes. No sé si quieres darlas por si alguien tiene alguna otra ah, consulta más eh, adelante. En realidad no, no les he puesto porque como es que no, no les hago ni caso y la única que le hago caso es a LinkedIn <risas> cuando busco trabajo. Así que eh, yo, si, yo si queréis os animaría, eh, yo que si tenéis dudas, incluso ponérmelo como una issue en GitHub, que GitHub, digamos, es mi única red social que le hago caso. Porque eso, Twitter y todo esto es que no, no, no vale la pena que la dé. Eh, por fin, para asegurarme de irme a la cama tranquilo, eh, he puesto el repositorio público. Si, puede, si alguno por el chat puede decir si, si lo ve. Si ya puede acceder, porfa y ya... Sí, sí, Ay, que sí. perfecto. Vale, Genial. perfecto. Pues ya, ya todos tranquilos. Perfecto, pues nada chicos y chicas, muchísimas gracias por haber estado en la sesión y a ti Alberto por, por el tiempo que nos has dedicado a explicar todo lo de Python y bueno ya saben, si alguien quiere aprender mucho más, también pueden acceder al curso de Kit sí, Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bye.